Y una vez más, bailar. Oye, qué sabor. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Quién? ¿Quién? César. Giovanni. Fuci Israel Morales. El chino El César El como ¿Cómo besar? Y eso es tuyo Revilla Record Estamos cumbiando el mundo Venga, Tambo Goza, ritmo Goza Y esto es tuyo Chiseline Morales Mi vida Cumbia Para todos mis amigos, de la Vallarta, Tecla, Toscala. como Revolucionando la música a un nivel impactante A un nivel impactante Estilo de quién...